La venganza de Mauricio Macri. Su encuentro con Calabrese de cocineros argentinos. Inesperadamente, tras la polémica generada por Guillermo Calabrese en el programa Cocineros Argentinos, que se emite por la televisión pública, luego de que sonara el tema que le dedican en las canchas al presidente, Mauricio Macri y Julián Oada participaron en el ciclo. Desde la Quinta de Olivos, en donde se grabó. Hace algunos meses Grupo Instrumental tocó la canción que en las canchas le dedican a Mauricio Macri, también conocida con el astaga Almohadilla MMLP QTP y Calabrese la bautizó como el hit de verano. Tras ese episodio, que generó mucha polémica. El cocinero y conductor desapareció del programa. Y muchos lo asociaron como una sanción. Sin embargo, él aseguró que fue por un problema de espalda. Estuvo unos dos meses ausente y regresó el mes pasado. En su primera aparición luego de la ausencia, el conductor y cocinero señaló que, antes que nada ya que tengo la posibilidad de estar acá nuevamente, agradecerle a Dios y pedirle disculpas nuevamente a todos los que se vieron de alguna manera, y con razón, Afectados por esos comentarios. Luego, remarcó que, más que nada agradecer al canal, agradecer al señor Juan Braselli y a todo el staff de cocineros argentinos que se han puesto el programa al hombro. Acá estamos para pasarla bien, acá estamos para seguir con esta trayectoria de los últimos 10 años nada más cocinando y llevando un poco de alegría a sus casas. Dicho esto, señoras y señores, arrancamos. Luego, las cosas siguieron con normalidad y el conflicto parecía haber quedado en el olvido. Sin embargo, Hoy mucho lo recordaron al ver las imágenes que se filtraron del rodaje de una emisión especial de cocineros argentinos, filmado en la Quinta de Olivos y con la presencia de Mauricio Macri y Juan Llanoada. De la filmación en cuestión, según informaron fuentes del entorno al intransigente, no participó ningún empleado de la televisión pública, Sino todos productores y móviles de la productora Capo, que también fue socia también de Nacho Vial en la serie Estocolmo. ¿Esta fue la pequeña venganza del presidente? Seguramente, Calabrese tuvo que poner buena cara, sonreír y pedir perdón.